Bien, en la calle, me agarraron en la calle, así que hoy eh, el topa es urbano. <risa> el topa sobre ruedas, me gusta, me gusta ese título para, un, para una serie. Soy un viajero, soy un viajero, así que estoy acá, estoy estacionado, por eso... Estoy sin el cinturón bien, de seguridad. Está mi hermano bien, acá. Muy Saludá a toda la Hola. gente de Mendoza. Ah, está perfecto, está perfecto. Sí. Cambiaste el tren de Topa por el auto del hermano de Topa. Por el auto, el auto, el auto. Mi hermano, igual mi hermano también me acompañaba en el Junior Express también. No, no lo veían no lo de cara, pero él era la espalda más famosa. ...cuando hacíamos los cambios entre Arnoldo y el Capitán Topa... Ah, ...la espalda de Arnoldo... ...o de Topa era él... ...porque es muy parecido a mí, ¿viste? Claro, claro, tal cual, tal cual, qué lindo... ...bueno, ¿cómo te estás preparando? Dentro de muy poquito te tenemos por Mendoza... Ya, falta muy poquito, el 26 estamos eh, llegando a Mendoza y, y feliz que se agregó una nueva función, así que muy contento de estar en el Teatro Plaza, un teatro hermoso donde recuerdo que fui por primera vez a Mendoza, donde primera vez fue ahí con el show de Topa, así que me emociona mucho volver un poco a la fuente, ¿no? a, a, a un teatro divino que tienen y, y les estoy llevando un show hermoso, no sean una idea lo que estamos viviendo acá en la gira con Topa tu primer concierto, un show para toda la familia, volvernos a encontrar después de tanto tiempo, reunirnos, cantar, bailar y ser felices, la verdad que hoy se agradece un montón. Totalmente, y además no hay nada como el público cerquita, ¿viste? Porque lo que trajo la pandemia sí es esta posibilidad de conectarnos, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, a través de Skype, de Zoom, y acercarnos un poquito más. Pero no hay nada como la energía de, del público ahí, de poder cantar tus canciones, y además porque tenés una exitosa carrera, y muy larga. ¿Hace cuántos años que estás en el medio? Y la verdad es que son muchos los años, más de veintipico, y pico, pero para los más chiquititos... Más o menos 25 años, ponele Porque Dios. si 20, 20 en Disney Tuve 21 en Disney eh, Antes yo también hacía cosas para los más chiquititos Así que un montón Un montón, ¿Un montón mío. Sí. Y te pasa de encontrarte personas que te dicen Ah, pero yo te vi de chiquito Debe ser durísimo, igual sí. <risa> Pero es verdad, 20 no, años No, pero a mí me, me encanta pan. Estoy jubilado, pero No, me encanta <risa> No, vos sabés que me dicen Sos mi infancia Y a mí me encanta ah. que me digan eso De hecho les cuento algo re gracioso, y se van a reír con esto yo, la semana pasada, ingresé por primera vez a pedido de mis sobrinas a TikTok, que Ajá. yo no, no conocía la plataforma, se me desbordó, se me desbordó porque están todos, son mi claro. infancia, te amamos mil seguidores en tres días wow. 10 millones de reproducciones en los videos O sea que tengo un público hermoso ahí Así que ahora también estoy generándoles Un poco de contenido a ellos Porque uno eh, es parte de la infancia Y me parece que está buenísimo poder También acompañarlos desde otro lugar Y es tan lindo lo que uno recibe Que, que, que me encanta, la estoy pasando súper bien También ahí haciendo estos videitos de TikTok Que es igual que mi Instagram Arroba Diego Topo Para todos bien. los que me siguen Bueno, te seguimos Topa, pero además tu público, digo el público pequeño también, ¿no? Porque sea algo más auténtico, más inocente que un niño, creo que creo que no existe algo más inocente y más auténtico. Entonces, ¿cómo es esa sensación y la sí. relación con tu público? ¿Qué es lo más gracioso? Una anécdota, algo que te acuerdes de, de alguna relación con el público que te hayan dicho. Mira, más que gracioso, es emocionante. Te lo juro que es emocionante me porque imagino. todos vienen con una anécdota de vida. Cada familia o cada chico es un mundo y siempre les pasó algo. No sé, eh, ahora, últimamente, pensá que como te contaba hace más de 20 años que trabajo en Disney, si yo empecé cuando tenía, cuando en el 2000, los chicos que me veían que tenían 2, 3 o 4 años, hoy tienen 24, 25 y muchos son papás. Claro. Entonces se vuelven a conectar conmigo desde otro lugar y se emocionan y, y lo disfrutan, me hice pensar que yo me crié con vos y ahora también estoy trayendo a mis hijos y me conecto de vuelta Qué lindo. y gracias por alegrarnos la vida, dios es hermoso la verdad mm -hmm. que es hermoso, acompañarlos en, en, en un proceso tan lindo que es la infancia ni hablar, Topa tenés una, como decía recién ahora, una tremenda carrera bueno, has hecho de todo, antes de del tema de los, de los infantiles con algunas participaciones en series muy conocidas a nivel nacional. Después, por supuesto, lo de Disney que, que explotó todo. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que, eh, que ya eras eh, un, un ícono, ¿no? que ya eras un referente para los chicos en el interior del país y después, por supuesto, en, en el exterior? Mirá, me fui dando cuenta de una forma como muy paulatina porque si bien yo... Amaba lo que era actuar y, y como bien vos lo decías Estuve en un montón de series Casado con hijos, la niñera Los simuladores el jefe Los simuladores eh, Hice cine, hice un montón de cosas Pero el público infantil Y, y, y desde que desembarqué en, en la señal de Disney Me ubicó en un lugar hermoso Que siempre cuidé Y que hoy por hoy me puso la gente en este lugar Como referente infantil de estas nuevas generaciones Por eso amo y cuido tanto Pero me fue llevando naturalmente No es que... Que, que yo incluso lo había soñado. Hoy lo agradezco y digo, qué, qué hermoso lugar en el que me puse la familia. De verdad que para mí es hermoso trabajar para los más chiquititos, trabajar para la infancia y trabajar para la familia. Amo, amo, amo rotundamente hacerlo. Qué lindo. Eh, y es verdad, es verdad, porque cuando vas a algún recital de, de topa, ves... La mamá, el papá, los hijitos, los primitos, los sobrinitos Y, y se respira un ambiente súper festivo Y es hermoso Y es, es un show que te va a llevar por todo el país Sí, de hecho empiezo con ustedes Porque en realidad por el país voy a estar Ahora me voy a Perú este fin de semana wow. Y después bueno estoy por San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Rosario, Córdoba, Santa Fe Y termino en Buenos Aires en el Teatro Nacional Qué lindo. Pero los que primero me van a ver son ustedes Así que ya falta poquito Ah, no, rear, claro, Y, y me decís son que tenemos una, una función más A las 6 de la tarde La primera 15.30 que ya está explotada De gente, ya está, no entra más nadie Así que agregamos hace dos días creo Así que tienen la oportunidad de buscar rápido, rápido. Su entrada Ay, rápidamente sí, qué lindo, Para qué lindo. poder disfrutar te digo que es alucinante el espectáculo. Hacemos un pasaje por todas las canciones. Son todos hits. Cantamos canciones de Junior Express, canciones de Topa y Mooney, cantamos canciones que fueron clásicos del show de Topa y que son clásicos de la gente como la gallina Turuleca, el sapo Pepe, las canciones del jardín y las canciones nuevas del viajero van a estar, por supuesto. Qué lindo, qué lindo. Por eso te dicen que sos el rockstar infantil y es así, es sin lugar a dudas así. Eh, bueno, vamos a hacer una cosa, porque nosotros este programa, más allá de las entrevistas que nos encanta sí. tener y charlar un también jugamos, así que con el rey de los juegos ah, y la diversión, claro. ahora chan, chan. somos nosotros los que vamos a jugar un rato, ¿te parece? Ouch. Por supuesto Vamos a, a jugar, en el puesto número uno, en el tren de las vocales Las respuestas pueden empezar sí. o tener las vocales en cuestión Con A, lo más lindo que te dejó esta profesión El amor de todas las familias y de los chicos Ay, Cone, ¿cómo sos como papá? Te diría excelente ¡Bien! Queda bien, queda bien Pero bueno, estoy... Eh, es difícil en una palabra. ¿Y pero quién eh, pudiera tener a topa eh, de papá? ¿No claro, de no, no. De bueno, la señora vive. Le cantan la canciones. Vamos a todo? estar excelente. Sí. En realidad estoy aprendiendo como todo el mundo. Todos, Todos aprendemos, eh, pero sos eh, topa. Es difícil tópate. buscar una palabra. <risa> Deja excelente porque sos topa. Ya tenés eh, todas las canciones, okay. digamos, a tu favor. <risa> <Sí>. <risa> Nosotros básicamente te las choreamos. Eh, vamos con la I. Un adjetivo que describa el show que va a venir a Mendoza. Increíble. Ah, es, es el momento de la... Bien o, seguro. Cuando topa tiene sueño o oh, hambre. ¿Cómo se pone? Sueño hambre, eh. ah, con o hambre... Ah, cono. Cono. Qué difícil. Como no no, un ogro. Porque, oh. Oh. Odioso. No, no. Odioso. No, ¿por es que no me pongo odioso? La verdad que cono... Ofuscado sería. Mm. Como, ofuscado, está, está bien, muy está bien. bien está ofuscado. Vos somos todos. Eh, última vocal, la U. ¿Qué expresión y comentario <ríe> sí. es el que más ves en la cara de los niños y niñas que te ven en vivo? Puede contener la U, puede contenerla, claro. Ah, puede, porque es difícil que arranque sí, con la U. A ver, sí. U. Eh, con la U, para. Ver, te soplo, porque, te soplo. Pero... Único. A ver, soplame. Único. Sí, pero tiene que ver con otra cosa. Por eso lo estoy buscando. Porque tiene ver, que ver. Buenísimo, <risa> buenísimo, <risa> buenísimo, puede wow, ser. Sí, pero verdad. va, va, wow, por, más, va, va por, por, por, por, una mezcla de emociones, ¿viste? Están en por, una Porque es, es, como una, es como, pero le quiero buscar la U porque es como un éxtasis de, y una emoción y una ilus, ilusión. ilusión. Ah, está ah, está. Ay, una sí, ilusión. Sí, la encontramos. La encontramos. Vamos con el número dos. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Es sí, sí, sí, una de mis sí, preferidas, perdón. No, no para mí, no, me, que me Esa no la cantamos en el show, ¿eh? Me muevo para aquí, no está. ¡Oh! Ah. <risas> Mentira. ¡Ay, no! Ay, no. no Yo no te está. juro que Obvio iba que solo está. por ese tema. No, no, lo canto un montón. Aparte hacemos unas, unos juegos ahí con Me muevo para aquí. Me muevo, escuchás. Ah, ya esta se la pongo a mis hijos, solidaña, no tiene gasoil en el auto, Topa, ¿no? Porque se desacta, es combustible. No, venite en nafta. Eh, topa Vida de Gira en sí, Gira, por sí, eso sí, te bien. pedimos el top 5 de los lugares más hermosos que conociste gracias a tus shows. Mira, eh, la verdad que tuve la suerte de conocer toda Latinoamérica. Es preciosa Latinoamérica, pero nuestro país tiene tantos paisajes, o sea, tan lindos. A mí el sur de nuestro país me vuelve loco. Me encanta, tuve la oportunidad de conocer Ushuaia, de filmar una película también, me encantó. Mendoza también, claro, porque he tenido la bien. posibilidad y la oportunidad, esto que no escuchen los más chiquititos, de conocer unos viñedos espectaculares. Así que, eh, la verdad que es divino. Pero tengo muchas más... O sea, siempre estuve de gira, por ejemplo, en Mendoza. Pero necesito ir un par de días más porque quiero recorrerlo. Porque claro. a veces estoy un día, viste, o dos, y, y Mendoza hay que recorrerlo. La verdad que el otro día fueron... Bueno, fue Muni, hace poquito fue Muni a Mendoza. y Me dice, amigo, tenemos que ir juntos, no sabes lo que es. Que? Y tengo que ir a recorrer un poquito más. Ay, la amamos eh, a Muni, también la queremos tener acá. Sí, eh. Sí. Eh, Muni va a estar en vacaciones de invierno conmigo en el Nacional. Ella también es mamá. Eh, sí. y, y bueno pudimos lograr combinar para poder estar en vacaciones de invierno ahí va a ser un kindergarten entre mi hija <risa> y la de ella este va a ser va a estar buenísimo qué lindo eh, cuántos me quedan cuántos me quedan bueno México me encanta México sí. me, me, me parece divino también eh, y bueno México también abarca muchas las playas me gustan mucho el, el, las playas de ahí y de Latinoamérica teníamos que decir o podemos ir a otro lugar. Lo que vos quieras. Si me decís, mi lugar, uno de mis lugares en el mundo, de verdad, de verdad, porque me encanta, porque tiene de todo y, y de verdad que siempre me conectó con algo increíble, es Nueva York. Ay, qué lindo. Solo conozco por poco. divino, divino. Y la de no, mejor No, es divino para recorrer todo. Es que, es que vos, a mí me pasó y, y fue lo que me pasó. Me dijeron, cada vez que, que, que pise en Nueva York te vas a sentir adentro de una película. Y nada, claro. es así. Nueva York la tenemos tan incorporado en las películas eh, y toda la oportunidad de pasar una Navidad en Nueva York, no saben lo que es. De verdad es estar adentro de mi pobre angelito. Eh, queremos eh, despedirte primero agradeciéndote por tu tiempo, porque sabemos que los lunes aprovechás ese trámites, haces que buena onda, eh, gracias, sos un crack. Al gustaría... estoy yendo ahora ah, <risa> al dentista, sí, sé, sí Pía me lo contó, Pía me lo contó Pero queremos despedirte Escuchándote un pedacito de una canción Adelantándonos lo que van a hacer tus dos recitales Aquí en Mendoza, el próximo 26 eh, Por ejemplo Les puedo cantar eh, de, de, de la, Vamos a hacer la bamba dale ¿Te gusta la bamba? ¿Sí? sí Para bailar la bamba Se necesita una poca De gracia una poca de gracia pa' mi pastilla Ya, yeah. pero ¿te gusta? Me muevo para aquí. No puedo no cantarte. Claro. No. Sí. Por favor, por favor. Me muevo por para aquí, me muevo para allá. No hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos doy vuelta despacio y no puedo parar. Te miro la gente acá ¿En serio, Topa? Tenés que bajar el vidrio y decir pero no sabés quién soy! ¡Soy Topa! Chicos, por favor, Soy Topa. Bueno, estuve acá dos cuadras recién la semana pasada en el Auditorio Belgrano que fue también dos funciones tremendas, así que me conocen por acá, me conocen todos. Topa, gracias. Gracias por la buena onda, sos Por favor, un placer. Todos los éxitos y el 26, nos vemos. Nos vemos. Mendoza, dos funciones. Acuérdense de buscar sus entradas. Topa.com.ar. Ahí está la etiquetera. Y después, bueno, en el Teatro Plaza, que es hermoso. Los es espero. Hermoso. Plaza, crack. Gracias.